Partiendo este programa especial, este capítulo 100, 365 y medio. ¿Y medio? De un blog de sauce, sin sauce. Claro, y... porque no está? <ríe> ¿Por qué? No, porque sauce Nino. Nino ni noticia. noticia. Hey guys. Hey guys, el domingo sí, tengo no, Domingo hoy, ¿no? No es Domingo 9 de, ah, de septiembre, iba a decir agosto, pero no, es septiembre. La cara estaba preparando el almuerzo, una receta así como uno de los grandes éxitos de la carro. ¿No? Pues. Puede ser. Que igual vamos a, a ir a ver el O Santiago, hay diferentes actividades eh, en torno a, a la arquitectura y a la calle. Y a, pero ayer fuimos a ver a Pratat en su exposición en la sexo, que estuvo muy buena y también fue con la cara ¿Cierto? Entonces mientras vemos eso, yo tengo que exprimir limones para unas micheladas. Y tiene una hamburguesa increíble. De verdad, es porque hamburguesa así, pero de otro planeta. Lo mejor de la expo. <risa> el mal del fotógrafo. Wey. Te nota incómodo, te nota incómodo. Es que... Está acostumbrado, a la lado Sí, Bueno, esa fue la... El, ¿Cómo se llama? La sexpo. Fue la sexpo donde estaba Plarar. Fue mucha gente. Plarar estaba muy, muy contento. Así que después, como estábamos en el barrio, nos fuimos a Las Delicias de Grimes, que es un local muy pero muy pero muy bueno. se caro? ¿Estás sí. emocionada? Sí. Mira, ahí están. Entonces yo me comí un filete a los pobres. ¿Y tú qué comiste? Plateada. Plateada al horno con surtida, ensalada surtida. Pues de eso nos preparamos para. ¡Ay! Y fuimos a bailar. De lo cual no tengo imagen. Así que no voy a mostrar nada Y bueno, eh, comimos lasaña porque la cara hizo lasaña y quedó súper rica Entonces nos tomamos las micheladas, tomamos el vino Y entonces después la... como que se nos funó la salida <risa> Había muchas cosas en el O Santiago Había un montón de cosas, un montón de cosas Pero no vimos ninguna si sí, eso. ahora, ahora venimos a, a, a por un café y a por una torta. ¿Qué quieres comer torta? ¿Por qué? ¿Eh? Tengo ganas de dulce. Sí, tenemos ganas de dulce. No sé muy bien cómo terminar este vlog. La sexpo estuvo muy buena, había muchas charlas. se grabé mucho porque en verdad había mucha, mucha gente. Celebrar también que hay mucha gente interesada en conocer más, no quedarse con lo que ya sabe y empezar de repente a probar otras cosas. La exposición de Pralat estuvo muy buena, causó mucho interés en el, cómo él sacaba las fotos. Eh. Muchos preguntaban cuántas fotos sacaba en promedio de, esta, de estos desnudos en calle en sitio urbano y en realidad la por lo menos mi favorita la, la foto favorita de verdad tuvo solamente tres fotos una prueba y dos intentos con un resultado espectacular debo, debo decir por lo demás las delicias de Giniwe es un, como un, un clásico exquisito también estuvo muy exquisita la lasaña que hizo a la caro se maneja la lola y la onda del wonderland es eh, maravillosa creo que con la caro yo creo que seguiremos yendo allá eso no, no sé no sé cómo tener este vlog. Solo que fue un fin de semana de Luna Nueva, que es un momento para empezar cosas nuevas, para empezar nuevos proyectos, para ver qué quieres soltar y qué quieres mantener. Y nada, no me puedo sacar la sonrisa de la boca. Eso es todo lo que les puedo decir. Este fue un vlog 338 de un vlog de Sauce, que sí contó con Sauce. <música> Eso ha sido el resumen, ejecutivo. Y no, no, lo resumimos así nomás. El mural. Porque este fue un capítulo especial de Metalons con Rods 365. Y medio. Y medio del blog de Sauce, sin, sin sauce. sauce. ¡Hasta la semana, ¿quién?